¡Hola chicos! ¿Qué tal estás? Hoy estáis en un nuevo vídeo aquí en Youtube, en nuestro canal Y si es que, eh, os acordáis que en la episodio anterior, vale, que os dejamos aquí mismo, os dejamos eh, lo que pasó fue que es que el Grinch estuvo hablando con nosotros, le hicimos preguntas El porqué estaban aquí, que no sé qué Bueno, un montón de cosas, si queréis ir a verlo, os dejamos aquí abajo en la descripción Os dejamos el link para que vayáis a ver el capítulo anterior Básicamente, eh, el Grinch nos ha que tenemos que ir a su cueva Vale, que su cueva estaba en un despiñadero que... Si fuera no, es. que nos acabamos de ir por ahí Sí, está por allá. nosotros ya nos por ahí. y para arriba. Encontraremos a toda la gente. ¿vale, chicos? Así si que, vamos. Vamos. Sí, chicos, la verdad es que esto es algo que hay que hacerlo no, con algún adulto, pues hemos venido con los papás, pero es que... Es algo que es bastante pasa da misterio y todo eso. ¿Sabes lo que de... pasa, mamá? Te cojo la cámara. Eh... Pues... Y básicamente eso que bastante es algo que no se no se, no se puede hacer así si mal, tienes que venir bien preparado aquí en la, a la montaña porque si no vienes preparado pues vamos mal por ejemplo hace un frío que, que flipas entonces eh, tienes que venir bien preparado bueno aquí está nuestro coche me venido aquí con el coche yo con el pie así un poco pachupicho porque el pie lo tengo bastante dolorido bueno chicos el está yendo para allá Bueno, sí, vale, a ver, es bastante mío esto, ¿qué es que me sí, aquí el Mechi? Sí, el, ¡Sí, el Mira, eso, esto es para bajar, eso, eso es lo que tenemos que hacer bueno, aquí Pero aquí te pasan un poco coches, ¿eh? Pero aquí te voy a... Eh... Vamos a ir a, una... a la cueva vamos a la cueva tenemos por aquí, por aquí. aquí estoy esto de aquí? Es que me estoy haciendo daño. Vale, supongo que ir por aquí, Mary. Que aquí. Esta vez estamos constipadas Ah, el frío que hace... Tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir por aquí. ¡Qué ¡Qué susto ¡Me has usado ¡Miradlo! Hay que seguir, hay que seguir, va por ahí. Chicos, miradlo, miradlo. Está ahí, está ahí. Mirad dónde está yendo. ¡Christ! ¿Dónde nos llevas? ¡Oh! ¡Me llevas a su cueva! Mira, chicos. No sabemos por dónde se ha ido, pero bastante complicado. ¡Oh! ¡Esa es la cueva del Munch ahí! ¡Chicos, mirad! ¡Para, ¡Oh! Sí! <risa> De chicos, de año me Vale. ¿Qué? No podemos pasar por ahí? Ven aquí, cuidado, muchachos, que aparecer por aquí el grunge. Ten cuidado. ¿Qué esperáis de No, ¿qué quieres tú de nosotras? Cuidado, Mary, cuidado. La Navidad. No la vais a disfrutar. ¿Cómo? Navidad, no la vais a disfrutar. Que no quiero tener más Navidad, Meche. Igual, pero es que no lo entendemos. La última vez. Os arrebataré. La Navidad, no tendréis juguetes. ¡Oh! Regalos. Y regalos de nada. Olvidaros de consolas. ¡Oh! No, Mary. Hoy no, no tendréis nada. Sí. No puede ser, chicos. ¡Marcho! ¡Marcho! marcho. ¡Se va! ¡Mirás! ¡Cuidado! ¡Dey, cuidado! David, cuidado! No. ¡Ah! ah ¿Qué? Dios, chicos Chios chicos, ha ido. ¡Qué fuerte! Vamos a poner a Vamos a decir a la mamá Lo que acaba de pasar todo. No. Dice, Tenemos que avisar a nuestros amigos. Pero a unos amigos nuestros porque sí. esto está. Esto es, esto es muy fuerte, la verdad. No tiene, no tiene sentido lo que está pasando. Es bastante fuerte. Mamá, tenemos muy malas noticias. Pero muy malas noticias tenemos. El Grinch nos acaba de decir de que nos va a quitar la Navidad. No, no, no nos va a traer regalos ni nada, papá Noel. No vamos a hacer! eso no puede ser. Ya, ya, decide qué hacemos. ¿Qué hacemos qué? Yo creo que tenemos, hay que hacer una cosa aquí, es que hay que traer a nuestros amigos. Creo que con ellos podemos... ¿Qué um, cantar si le, le cantamos canciones de Navidad al Grinch? Pero no. él odia no. la Navidad. Por pues ¿Pues eso. Él odia la Navidad. Sí, pero si le cantamos las canciones de Navidad, puede pero ser era que bueno. Será bueno, porque él no lo enseñaron. Claro. Eh, chicos, ¿vosotros qué pensáis? Pues, chicos, yo tengo una idea. ¿Y si hacemos, nos hacemos amigos de Grinch? Sí. Y le invitamos a la Nochebuena, a la cena. ¡Oh! Sería muy buena. Sería una idea muy buena, ¿no? ¿no? ¿Amigos? Nos hacemos amigos y sí. le invitamos. A nuestra casa a compartir. Mira, que está ya, Grinch. Grinch, queremos hacerte una propuesta, ven. Grinch, ven. Ven. Ya iba a miedo! pero no me pasaron a de aquí. A mí me gusta estar solito. Me gusta estar solo. ¿Qué? ¡No me gusta compartir. Ya Grinch, espera espérate! queremos hablar contigo. Claro, pero sí, cuidado, ¿eh? Queremos hacer una propuesta, que es que los gobernantes vienen a nuestra razón y a compartir un día con nosotros de Navidad ¿Qué te parece? Max, ¿estás de acuerdo, Max? ¿Con quién estás hablando? ¡Con oh, Max! mi mejor amigo! Chicos, este virus está más loco de lo que pensábamos ¡Sí! ¡No estoy convencido! Lo intentaré! Vale y si quieres venir a nuestra casa, pues ya sabes, nos, nos mandan todas las como con la que nos mandaste. Y estaremos ahí en casa para agradecer. Vale. Adiós. ¿Qué? No, chico. Qué fuerte, chicos. Ya sabéis. Si queréis saber lo que pasa cuando llega el rincho a nuestra casa, lo único que tenéis que hacer es darle muchos like, compartir con los vídeos y suscribiros. Vamos a ver la bien. continuación de este vídeo, ¿vale? ¡Nos vemos!